Roberto. Bien, nosotros seguimos en esta transmisión especial desde la Junta Electoral aquí en San Francisco de Majorís, específicamente en la calle Mella Esquina Sánchez. Usted puede venir, pasar por aquí y le vamos a dar su camarazo. Eh, en este momento vamos a conversar con el primer delegado eh, ante la Junta Electoral eh, por el Partido Revolucionario Moderno, nuestro amigo y hermano Daniel eh, Canela. Eh, buenos días, eh, Daniel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, va a pasar a la historia como nuestro primer invitado en esta temporada de Exteriores. Sí, primero físicamente, que claro nos que podemos sí. juntar hola. Buenos Una días, frente. bienvenido. Buenos días, eh, Roberto. Buenos días, Raquel. Y buenos días a todo el público que sigue este programa, que es un toque de queda al mediodía. Eres un delegado técnico oficial ya desde el 2016, me, me cuentas, ante la Junta Electoral de acá de San Francisco de Macorís. Estamos en una coyuntura especial por motivo de la pandemia. ¿Cómo valoras el proceso del montaje de las elecciones en esta ocasión? Mira, en el municipio de San Francisco de Macorís ya tuvimos una experiencia muy negativa cuando la suspensión de las elecciones de febrero que... Pero eso, la suspensión fue nacional, por supuesto. Sí, fue nacional. Por sí. aquí en San Francisco de Macorís fuimos nosotros los pioneros, los que primeramente avistamos de que habían irregularidades en ese proceso y luego eso fue sí. una alerta y un llamado nacional. Y este fue el parámetro que se utilizó principalmente para analizar o iniciar las investigaciones de lo que estaba pasando tanto el día anterior como el día después. Luego tuvimos la celebración de las elecciones de marzo, las cuales fueron un éxito y la Junta Central eh, Electoral, específicamente la municipal, jugó un papel muy importante y no hubo duda en ese proceso. Por eso entendemos que ahora, hoy se está iniciando con la entrega de las valijas que contienen todos los materiales para la celebración de las elecciones y hemos estado supervisando esas entregas, las cuales han venido, las que hemos podido supervisar hasta este momento están totalmente completas, las cuales tienen sus boletas, tienen los eh, kits de limpieza y higienización, sí, y sanitario. también tienen el kit sanitario, y también tienen lo que son todos los materiales para lo que es el conteo de, de las actas, ya las urnas y las casetas de votación, uh -huh. la Junta la hará llegar a los centros de votaciones Correcto. en el momento que ellos entiendan. Entendemos que la Junta Municipal de San Francisco de Macorís está jugando un papel importante y son personas honorables, y serias que han demostrado en los procesos eh, y vamos a tener un proceso Lo importante, Canela, tú como delegado y principalmente del de Partido Revolucionario eh, Moderno, que uno de los partidos, a propósito, como tú dijiste, que, que, que puso eh, más condiciones eh, en las elecciones eh, eh, eh, para elegir los síndicos y también en las eh, eh, elecciones eh, que fallidas. ¿Están satisfechos hasta ahora con el trabajo? ¿Entienden ustedes que los resultados que van a, a, a, a, a, a, a salir de esta selección el próximo domingo, ya podemos decir que vamos a tener unas elecciones eh, diáfanas, eh, transparentes y aceptadas por todos los eh, partidos? Sí, primero, hasta ahora, todo lo que el Partido Revolucionario Moderno le ha solicitado a la Junta a través de sus delegados, eh, la Junta lo ha evaluado y lo ha puesto en práctica. No tenemos nosotros ningún tipo de objeción. Es decir, estamos conformes con las medidas que ha tomado la Junta y las resoluciones que ha adoptado. Inclusive el Tribunal Constitucional eh, recientemente falló eh, permitiendo que todos los niveles, es decir, hay tres niveles, sí. presidencial, senatorial y congresional de, diputa, de diputados. Cada nivel tiene la facultad de poner un delegado Correcto. Y un suplente ante las juntas municipales y ante los colegios electorales. Sí, claro. Ya los partidos no estamos abocando a eso. Eso es decir, implica una mayor cantidad de delegados que de, ustedes tienen conciencia del espacio físico donde se van a realizar las elecciones. Los colegios electorales normalmente es, es, es, eh, lo que tenemos asignado de acuerdo a la ley son los centros educativos. Sí, eh, hay... es muy importante la pregunta. Los delegados que van asignados por niveles uh -huh. no precisamente tienen que estar dentro del, del aula durante todo el proceso de votación no. los delegados se van a acreditar vamos a suponer, cuando en un colegio se acredita un delegado para el nivel presidencial con un suplente, un delegado para el nivel senatorial con un suplente y un delegado para el nivel de diputados, es decir, para todos los diputados Correcto. con un suplente de cada partido, de cada agrupación política que o coalición, 27. se van Sí, pero es agrupación, uh -huh. es decir es por nivel, no los 27 partidos van a tener delegados, el PRM y aliados Uh -huh. va a tener un delegado para el nivel presidencial. Y el PRM y aliado va a tener un delegado para el nivel Ustedes senatorial. puede estar aliado en un nivel y en otro no. Bueno, Entonces, pero en el caso pueden... de acá hay una alianza más amplia para el nivel senatorial. O sea, porque va a haber menos delegado Menos claro. delegado no es un delegado por partido. Uh -huh. Pero además, a la hora del de escrutinio... Por ejemplo, por la alianza, Canela, ¿cuáles son los delegados? Eh, de la hay, alianza? Una hay un delegado para el nivel senatorial que va a cubrir la alianza... PRM y la Alianza Fuerza el, del Pueblo. ¿Cómo se llama? Eh, eh. El delegado... No, todavía no se ha designado. No. Llegará hoy la designación. Okay. Tenemos al licenciado Jochi Gil y al licenciado Tony Reyes que vienen acreditados. No sé uno por cuál de, de los dos. Uno para el nivel de diputado y otro para el nivel senatorial. Entonces, pero los delegados no precisamente durante todo el día tienen que estar dentro. No, no, Ya no, a la no, hora del escrutinio. Tienen la libertad cada de delegado de va a representar el... el el nivel que corresponde, claro, nivel presidencial, el delegado del nivel presidencial será quien lo va a representar. A sumarle al observador del escrutinio. Se le suma el observador del escrutinio y también se le suma, que no va a estar dentro del colegio de votación, se le suma el observador del centro de escaneo. Eh, eh, eh, eh, Canela, no puedo dejarte ir. Eh, primero agradecerte ¿no? que eh, sea parte de esta transmisión histórica y educativa. Y precisamente esa es la pregunta. Ya ustedes se han reunido con la Junta en la parte educativa de cómo el proceso, la distancia, cuántas personas van a accesar a los colegios, eh, dependiendo lo, el tamaño del colegio, eh, los requerimientos mínimos que debe llevar la persona. La, esos delegados, o a veces que no son delegados, que se ponen una identificación y se hacen pasar muchas veces por delegados del partido que están afuera eh, rondeando. Los bucones, los bucones. Sí, los bucones de voto. Sí, los bucones de voto. <risa> y también el entrar. tema de la seguridad de la policía electoral, eh, eh, eh, déjame saber esos puntos ya, porque tenemos que ir a una pausa eh, ya con esta parte. Pero lo primero que hay un protocolo, varios protocolos, protocolo de seguridad y protocolo de higiene y salubridad que, está, eh, que van a implementar, ya el protocolo inicia por los funcionarios de mesa, cada valija, como dijimos ahorita, tenía un kit sanitario, y todos los miembros sí, sí, de pero, ese colegio. Yo quiero la parte que, de, del votante. Ahí es que voy. Y que va a llevar el voto? Entonces, ¿qué pasa? Dentro del protocolo de salud que se, está, se ha establecido, solo se van a permitir personas que vayan con mascarilla. Nadie puede votar sin mascarilla. Ahora, ¿qué resulta? Mascarilla sin ningún tipo de, de identificación política. Sin identificación política. Así Ahora, la que tú tienes. los partidos políticos van a dotar de mascarilla Eso, a las personas. Exact, Por ejemplo, el PRM más, anunció más, que tenía una cantidad X de mascarilla y ya por ejemplo en el caso nuestro están en San Francisco de Macorís y o se sea, han distribuido a través de la logística el, el que vaya con macarilla, cualquier mascarilla puede será. ir tranquilo a votar porque allá ustedes le vamos a, le va, a suministrar mascarilla solamente a los que van a votar por ustedes o a todos no, no, no. que... realmente nosotros somos un partido abierto, Robert, se le va a entregar mascarilla a todo el mundo, así como lo hicimos en las elecciones en la campaña, perdón en vaya. la pandemia, que le llevamos mascarilla a todo el mundo eh, junto, a todo ve, el que ve, vaya. vaya claro que sí, y también estará el protocolo de seguridad que será implementado por la Policía eh, Militar Electoral, que ya ellos tienen su protocolo de cuál será la metodología para eh, las filas para los centros de votación, manteniendo el distanciamiento. Es válido observar, eh, Roberto y Raquel, que la votación inician a las 7 de la mañana. Correcto. Y estarán hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se va a recoger la última cédula. Y hasta ahora, a las 5.30 de la tarde... Se va a permitir la última persona que vote, aunque la cédula haya sido recogida. ¿Han consensuado eh, con ustedes eh, eh, no los, los no partidos sí. que tú me dijiste hasta ahora? Hasta hasta ahora. Ahora. Estamos claro, claro que no estamos claros lo así. que pasa es, recuerden, que hay más partidos políticos, no somos sí, nosotros. Pero a esta está nosotros. Está ¿Y es posible, ustedes lo consensuaron, Está emitido, de, hasta hasta ahora. Está emitido en una resolución de la sí. junta central. Sí. O sea, que no puede haber cambio. Es Puede haber todavía cambio, todavía hay tiempo para que cualquier tribunal emita una decisión de algo. Bueno, gracias Canela por pasar, o sea, gracias. gracias nosotros Tenemos que hacer un cortecito breve. Seguimos con esta transmisión histórica desde la Junta Electoral de aquí de San Francisco de Macorís, específicamente en la calle Sánchez, esquina Mella, un esfuerzo de esta producción del toque del mediodía y todos los muchachos y técnicos de allá de Telenor que han hecho posible esta transmisión. Pase por aquí para que salga en Para que nos salude también sí. y venga a coger un poquito pues, de sol, pues, de este cariñoso sol. Sí. Vamos, Así es. vamos a hacer un cortecito, seguimos con más eh, <risa> delegados y también con algunos eh, ejecutivos de la misma Junta electoral que estarán conversando con nosotros. Cortecito, señor director.